A raíz de, de, de lo que ocurrió de lo, el, el año pasado, se empezaron a crear redes, entre ellas la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes, en Gran Canaria, donde confluyeron muchos colectivos relacionados con, con la lucha ¿no? por la vulneración de las personas migrantes y además de eso, pues la Red Interinsular, que es donde confluyen... Eh, pues todos los colectivos a nivel a nivel de Canarias pues porque queramos no la insularidad nos hace que nos perdamos muchas cosas de lo que pasa en la isla de enfrente y bueno pues con esas reuniones virtuales de cada 15 días algo así nos ponemos nos ponemos al día nos aconsejamos que lo que está pasando aquí que no, y no intercambiamos información y, y bueno pues ahora bastante organizado <risa> Bueno, a ver, en verdad la, se ha tranquilizado un poco a partir de mayo junio porque se ha desbloqueado la isla por causa de un, bueno, un autocautelar por parte de varios abogados de, el, de una comisión de jurídico de Somorred y, y a partir de ahí se, bloque, se desbloqueó un poco la isla, se, des, se derivaron personas por parte de los recursos a la península, a recursos de la península y muchos chicos que estaban en situación de calle se, se fueron por su propio pie. A la península. Pero sí es verdad que se preveía que las llegadas fuesen en septiembre, octubre y nos encontramos que en agosto empezaron a llegar muchísimas pateras y muchísimas muertes, porque es un momento donde no, normalmente no, no suele haber salidas de, de, por lo menos, bueno, en Senegal no suele haber salidas y, y Marruecos pocas, entonces hubo muchas, hubo muchas muertes y ahora mismo la situación es... Bueno, vuelve a ser un poco la situación, a nivel de llegadas, están, hay más llegadas que el año pasado en este, mismo, en este mismo momento, hay muchas más muertes, se calcula que la, en el primer semestre más de 2.000 personas desaparecidas, que al final son muertes igual. Y, y bueno, es verdad que no hay personas en situación de calle dentro de, eh, del sistema de acogida, porque eh, de la red de acogida a nivel del Ministerio de Interior, porque el, hay poca ocupación, hay como el 30% de ocupación, entonces hay muchas plazas libres porque han derivado a la, a la península. Pero si nos encontramos con el caso de los menores, que hay muchos menores que están fugados de los centros, que sufren bueno, unas condiciones súper super jodidas de, de, de vulneración de derechos, de abusos y etcétera, etc. Y con los estutelados, que no hay recursos para ellos. Los que estaban en centros de menores y que una vez cumplida la mayoría de edad los expulsan pues los expulsan a la calle y se, y se encuentran en situación de calle y y en una situación bastante precaria y vulnerable y, y bueno, y jodidillo. Entonces nuestra prioridad ahora mismo es atender esa realidad porque son muchos, muchos, muchos los pibes que ahora, claro, cuando entraron hace un año, un año y medio eran menores y ahora ya van cumpliendo la mayoría de edad y, y van saliendo más, más, más, más y más. Y un poco es eso. Eh, pedirle responsabilidad a los, a los centros, de por qué en ningún momento se regularizó la, se regularizó la situación de, de, de esos pibes mientras fueron menores, porque era su obligación, eh, también de por qué no se le derivó a, a recursos de, para mayores, y bueno, cuando hacemos este tipo de preguntas no, siempre nos responden lo mismo, órdenes ministeriales, órdenes ministeriales, y mientras tanto, pues... Los chicos están, están en la calle y desesperados porque lo único que quieren es, es, bueno, es tener un lugar donde, donde dormir. Cada vez más están, cortando, están recortando eh, pues, presupuesto para poder, eh, que, poder abrir más recursos para estas personas. Y, y bueno, eh, es insufrible esta situación cuando además... Sabemos y nos consta que hay un montón de recursos, por ejemplo, SEAR tiene el 30% de sus recursos llenos, un 70% vacío y Cruz Roja igual, o sea, es como que solamente habría que poner un poquito de voluntad y no la ponen.